Una decena de activistas han sido banderilleadas frente al centro comercial Las Arenas para pedir al gobierno español que los toros no sean declarados un bien de interés cultural. Con esta acción, la organización Anima Naturalis y la empresa de cosmética LASH denuncian la muerte de 150 toros en las fiestas de San Isidro de Madrid y la ILP que pretende que las corridas de toros sean declaradas un bien de interés cultural y así recibir más de los 600 millones de euros de dinero público para su financiación. No pues Esta protesta es para demandar que la tauromaquia no sigue declarada un bien de interés cultural ja que, bueno, de fet, el 75% de la població està en contra de que es destinin diners públics a la subvenció de la tauromàquia i el govern hauria d'escoltar el que la gent necessita, no? el que la gent demana. Eh, aquesta protesta és per posar-nos a la pell dels animals, dels toros que són massacrats a les places i també estem recollint signatures per tal que la gent doncs, mostri la seva, el seu rebuig. Durante la protesta en la calle se han recogido firmas para pedir a la Comisión de Cultura que escuche la petición del 75% de la ciudadanía que se muestra en contra de la tauromaquia, que se sumarán a las más de 120.000 que ya se han recogido. LASH se suma a la campaña de recogida de firmas en todas sus tiendas del Estado español. También ha iniciado un proyecto de captación de fondos a través de la venta de productos promocionales,